Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a continuar donde nos quedamos en la ocasión anterior eh, Viendo el editor de propiedades Concretamente nos quedamos viendo la pestaña de colecciones ¿vale? Hoy vamos a pasar a ver ya eh, la primera pestaña de un grupo Dentro de todas estas pestañas denominado eh, objeto este grupo comprende estas opciones que tenemos aquí tanto el icono naranja como los eh, las pestañas en azul de acuerdo la primera opción lo que contiene son propiedades propias de los objetos como son su transformación vale eh, las colecciones en las que están eh, si eh, para aplicar. Eh, eh, caminos de, de movimiento eh, si queremos realizar animaciones y demás todo esto lo veremos cuando eh, lleguemos a la sección de animación y rigging así como eh, diferentes opciones de visualización eh, ya sea en, en el viewport eh, donde vamos a poder eh, seleccionar opciones eh, que queramos eh, tener a la vista en este caso, al ser un cubo, no lo vamos a ver. Hay un vídeo en la sección de moderado donde os lo enseño. Pero si yo marco, por ejemplo, la, la textura de eh, espacio, ¿vale? El espacio de texturizado, si lo marco, eh, saldría la opción. Como es un cubo, está justo coincidiendo eh, con las propias aristas del cubo y no lo vemos, ¿vale? Pero bueno, aquí podríamos tener opciones visuales, ¿veis? Los ejes, ¿vale? La malla la podríamos tener aquí solo para este cubo, como no tiene segmentos, pues no lo vemos, pero mirad, lo vamos a ver en un momento. Vamos a aplicar aquí unos segmentos, ¿vale? Me paso al modo de objeto, estoy en el modo de objeto y aquí si marco wireframe lo vemos, ¿vale? Solo para este objeto, que es el que tenemos seleccionado, Son propiedades de este objeto concretamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy configurable todo esto, también tenemos un montón de, de opciones más. La siguiente opción que tenemos a la vista son los modificadores. Aquí podremos aplicar modificadores a nuestros objetos, ya sean eh, de este estilo o bien para eh, lápiz de cera que tiene sus propios modificadores también. ¿vale? Como veis hay un montón y todos estos modificadores los vamos a ver en una sección específica para los modificadores que voy a desarrollar dentro del curso que estáis viendo. ¿De acuerdo? Así que nada, poquito a poco, simplemente aquí los podemos eh, seleccionar y los podemos parametrizar. Ya os explicaré en esa sección qué parámetros tenemos para cada uno de todos estos modificadores. Hay una pestaña que no estamos viendo en este momento porque es propia del lápiz de cera. Para ello necesitamos un objeto tipo stroke. Lo he puesto aquí, ya me lo he traído por defecto. Si lo selecciono, esta pestaña que tenemos aquí eh, ha cambiado. fijaros Voy a volver a cambiar a cubo y veréis que cambia esa pestaña. Lo veis, ¿no? Y si vuelvo a Stroke, vuelve a cambiar. Bien. Este, esta pestaña de aquí es una pestaña de efectos visuales. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a entrar en detalle en ello cuando veamos la sección de Grease Pencil o de lápiz de Cera. Pero para que tengáis una noción... De ¿Qué es esto exactamente? Bueno, pues Blender dispone de una serie de efectos visuales en tiempo real que puede aplicar en el lápiz de cera. Y aquí lo que haríamos sería eh, seleccionarlos y configurarlos. Nosotros podríamos agregar un, un determinado efecto, igual que agregamos los modificadores, y eh, lo podríamos parametrizar. Por tanto, todo esto lo veremos cuando lleguemos a la sección de lápiz de cera. ¿Vale? Vuelvo otra vez a nuestro objeto cubo porque vamos a ver la siguiente pestaña que tenemos en el, en el menú, que es esta pestaña que tenemos aquí, que son eh, propiedades de partículas. Desde aquí vamos a poder especificar cómo queremos que las partículas eh, interactúen en nuestra escena. Para ello es preciso siempre crear un sistema de partículas y a partir de aquí, como veis, tenemos un montón de opciones para parametrizar cómo van a ser nuestras partículas, ¿vale? ¿Qué velocidad van a tener? ¿Cómo van a rotar? ¿Las físicas que tienen eh, aplicadas? Eh, ¿Cómo se van a procesar, ¿vale? Si tienen eh, eh, subordinadas eh, su, eh, sistemas de partículas, ¿vale? Etc. Como eh, grupos de vértices también podemos seleccionar aquí que, que actúen sobre determinados grupos de vértices un montón de parámetros. Todo esto lo veremos cuando lleguemos a la sección de físicas, ¿de acuerdo? Por el momento nos vamos a quedar simplemente en que aquí podemos establecer un sistema de partículas y lo podemos parametrizar, ¿vale? Lo voy a quitar y seguimos. La siguiente pestaña que tenemos es de propiedades de dinámicas o también se denominan físicas, ¿vale? En el manual vienen como físicas. Bien, estas propiedades lo que nos van a permitir es simular eh, físicas eh, muy similares o idénticas a las eh, que suceden en el mundo real, ¿vale? Pues eh, movimientos de ropa, eh, campos de fuerza, etcétera, ¿vale? Y seleccionando cualquiera de estas tendremos un montón de parámetros que podremos configurar, para tratar de hacer que ese efecto sea lo más real posible o cumpla con la, los requisitos que queremos que cumpla para nuestra escena. ¿De acuerdo? Bien, lo quito y seguimos. La siguiente pestaña es una pestaña de restricciones. Las restricciones son el modo de controlar una determinada propiedad de un objeto, ya sea su rotación, escala, ubicación... Y a lo largo del curso os voy a explicar en una sección específica de restricciones, cada una de ellas, para que tengamos, eh, eh, sepamos cómo trabajar con ellas eh, según nos convenga y, y necesitemos, ¿vale? Es igual que los modificadores, un desplegable donde vamos a poder seleccionar aquella restricción que queramos aplicar y una vez que la seleccionemos la podremos parametrizar, lo veremos, no os preocupéis, ¿vale? Cada cosa a su, a su momento. Ya con esta eh, terminamos ese grupo de objeto, de pestañas, ¿vale? Que son estas de aquí. Y ya pasamos a aquí, a esta pestaña verde. Esta pestaña verde es un poco peculiar. Pues realmente en esta posición donde está esta pestaña hay un montón de pestañas. ¿vale? Eh, lo único que solo se muestran de una en una. Aquí entramos en el grupo de pestañas que se denominan datos del objeto y es cada una de las pestañas que se va poniendo aquí en función a lo que tengamos. ¿Vale? Os explico. Hay eh, dentro de este grupo de datos del objeto hay diferentes subgrupos, ¿vale? Hay un subgrupo que se denomina eh, grupo de geometría y eh, lo que contiene es la información de aquellos eh, objetos de tipo geométrico que pueden ser, ya sean mallas, las curvas, las superficies, metabolas, etc. ¿Vale? El texto también, ¿vale? Hay otro subgrupo que se denomina de eh, Rigging y deformación, que son los esqueletos y los huesos y también las jaulas, ¿vale? O el latís, que, que lo veréis en inglés, ¿de acuerdo? Y ya finalmente queda un último grupo que se denomina otro tipo de objetos, ¿vale? Y lo que contienen son las cámaras, los elementos vacíos, los altavoces, las luces y las ondas de luz, ¿vale? Bueno, en función del tipo de objeto que seleccionemos, esta pestaña va a variar. Nosotros ahora mismo tenemos un objeto de tipo malla y nos va a mostrar una pestaña de malla, donde vamos a tener diferentes parámetros configurables de mallas. Ahora, aprovechando que os he preparado este eh, objeto de tipo stroke, que es de, de grease Pencil, vale fijaros que el icono ha cambiado porque estamos viendo un tipo de objeto stroke con sus propiedades. ¿Vale? Y... Y así con el resto de tipos de objeto. Si selecciono la cámara, cambia la pestaña y pone una pestaña de cámara, donde vamos a tener las propiedades específicas para poder interactuar con esta cámara. Esto lo hemos visto ya en vídeos anteriores. Ya os hice una introducción a esto. ¿vale? No cambia el icono, lo que cambia es la pestaña entera. ¿vale? Aunque para nosotros es como si cambiara el icono nada más y su contenido. Y después de ver todo ese grupo y subgrupos, ¿vale? lo que vamos a ver es el último grupo que nos queda, que es un grupo de sombreado, donde tenemos una pestaña de materiales. vale, Y los materiales son los que controlan la apariencia de nuestras mallas. Y desde esta pestaña vamos a poder establecer las propiedades de, de nuestros materiales. Nosotros podemos ir agregando materiales, y eh, podemos establecer sus propiedades, ¿vale? Y eh, lo haremos también mediante nodos, aunque aquí lo vamos a ver en una forma gráfica, ¿de acuerdo? O sea que lo hemos ido viendo, si habéis visto ya los vídeos de, de modelado, en algunos de ellos ya estamos viendo alguna cosita, con aplicando algún material, alguna cosita, ¿vale? Entonces ya habréis visto esto. Luego la última pestaña que nos queda es de texturas, ¿vale? Y esta pestaña lo que contiene es un grupo de configuraciones dedicadas a las texturas procedurales. Nosotros podemos crear una nueva eh, textura y dentro de esta textura parametrizar como queremos que sea, ¿vale? eh, Incluso podemos cargar texturas externas, ¿de acuerdo? Esto es el editor de propiedades esto es todo lo que contiene que no es poco ¿vale? son muchísimas opciones muchísimas pestañas y, y muchos grupos de pestañas vale entonces bueno eh, según vayamos avanzando en el curso vamos a profundizar en cada una de estas opciones la idea de estos dos vídeos era que tuvierais una noción de qué es lo que nos muestra este editor y dónde están las cosas por si tenéis que buscarlas el día de mañana vale así que nada Chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.